Aquí a la calculadora. Nosotros habíamos estimado pues, unos ingresos deseados de 30.000 euros. ¿vale? Ya habíamos deseado el producto, sabíamos que funciona, etcétera. Entonces, básicamente, el producto costaba 1.497 euros. Era un infoproducto, un máster de tres meses, donde te enseña a crear tu consulta online para psicólogos. Súper, súper anichado. Ya no vale con pierde grasa. No, es que... ¿A quién te diriges? ¿Quién quieres que pierda grasa? No es lo mismo que pierda grasa... Eh, un chico de 20 años que una persona de 70 Oye, cuanto más aniches Cuanto más directo vayas Mucho mejor va a entrar Después Hacíamos un bump ¿Qué es un bump? Cuando tú vas a comprar algo Y te aparece es decir, Cuando vas al McDonald's, por ejemplo Y Vas a comprar pues, tu menú, etc. Y te dicen, oye, ¿quieres ¿Quieres esto más? ¿Quieres, por ejemplo, no sé, estas patatas eh, No sé estas patatas, es que no voy a comprar madora, entonces no me acuerdo el nombre de las patatas, pero bueno, patatas gajo por 50 céntimos más, ¿vale? Esto es un bump o, bueno, también puede ser un una upsell, ¿no? Puedes utilizar las dos terminologías en este caso. Y después hay un downsell de 297 euros, que es un downsell. Oye, personas que no han comprado el producto, mayoritariamente es por temas económicos, les damos la oportunidad de que no se vayan con las manos vacías. Tasa de conversión a la página de registro. ¿Qué es esto de la tasa de conversión? Es persona que visitaba la página de registro que te mostrará a continuación cuál es, cómo la estructuramos para que tú puedas replicarla, la tasa de conversión era de un 30%. Más o menos, estimábamos. Es decir, de cada 10 personas, 3 se registraban, 3 nos dejaban el nombre y el email. La tasa de conversión de ventas, es decir, tasa de que desde que alguien no te conoce hasta que alguien te compra, un 1%. O Estas son un poco lo que preveíamos, ¿vale? Verás que cambia en absoluto, o sea, cambia porque ha sido brutal, ha sido un exitazo el lanzamiento y además vas a, vas a aprender por qué ha sido un exitazo, porque te lo voy a enseñar. Pero primero vamos con las métricas para que las entiendas. Tasa de conversión de ventas, 1%, ¿vale? De alguien que no nos conoce alguien que nos conoce, una de cada 100 personas nos compraba. Y tasa de conversión del upsell primero, es decir, oye, ¿cuántas personas, es decir, de cada 10 personas que compran, cuántas compran el upsell de 47 euros? Más o menos 20%, es decir, 2 de cada 10 compraban el upsell. Entonces, para facturar esos 30.000 euros, lo que esta calculadora nos decía es, oye, tienes que meter 2.200 leads, ¿vale? Dos, no, 2.004 leads, perdón, tienes que tener 20 ventas y cuatro eh, personas que te compren el bump para llegar a esta cantidad, ¿vale? Entonces, aquí te, te arroja estas métricas. Oye, pues si quiero conseguir esto, pues necesitaré que 6.680 personas visiten mi página de registro. Es decir, visiten la landing page. ¿Por qué? Porque si está el 30% de conversión, sacarás 2.004 leads. ¿Cuánto más o menos el coste por lead en Facebook? Pues más o menos en torno al mercado, pues son 5 euros. Nosotros lo teníamos claro que más bajo que eso lo podíamos sacar en torno a 3. Al final, y ahora te enseñaré, lo sacamos incluso a la mitad de precio. Pero bueno, pusimos a 3 euros en Facebook y Facebook nos recomendaba incluir 6.000 euros. En caso de no tener afiliados, 3.000 en caso de tener. Nosotros teníamos afiliados, no eran muy potentes. Sí que es cierto, bueno, pues que había un par de ellos que sí que... Sí que me tiraron a bastante gente, pero no, no era muy potente. Entonces yo sabía que, bueno, habría que invertir un pelín más. En este caso, al final, quien nos arroja los números de verdad es el estar en el campo de batalla, ¿no? Estar probándolo. No sirve de nada que yo te hable aquí de, sí, de cómo facturamos esto si no te enseño pruebas, como te voy a enseñar. Si no te enseño métricas, páginas, datos. Sería imposible. Por eso te estoy enseñando todo esto, para que lo veas, para que veas que es real, que es posible. Y que tú incluso puedes hacerlo. Vale, eso es un poco las previsiones o lo que teníamos previsto, ¿vale? Ahora vamos a ir a lo que realmente interesa, que es la realidad. <ríe> y esta es la realidad. ¿Cuántos se han generado? 48.780 euros. Ganancia por cada clic, es decir, por cada, ay, cada persona que hacía clic, ganábamos 20 euros. 20 euros. ¿Cuántas visitas a la página de registro tuvimos? A través de Facebook, 2.444. O sea, no tuvimos tantas, fueron muy poquitas. Muy poquitas, 2.444. ¿Cuántos leads conseguimos? Eh, ah, vale. ¿Cuántos leads propios? Es decir, pues, eh, leads que tenía David en su base de datos. Él al final, pues, tenía una base de datos. 162 conseguimos meter, que es muy poquito. Leads de Facebook Ads. 1.919 leads a través de Facebook Ads. Esto da un total de leads de 2081, ¿vale? Si te das cuenta, bueno, los leads para, para generar los 30.000 euros, más o menos que nos decía esta calculadora, eran 2.000. Es decir, esta calculadora, esta calculadora nos decía, oye, si quieres facturar 30.000 euros, tienes que meter con las métricas que me has arrojado 2.000 leads, 2.000 clientes potenciales. Nosotros en este caso, en vez de 2.004, que era lo que más o menos nos requería, metimos 2.081. Yo en ese momento dije, pinta bien. El lanzamiento pinta muy bien. El coste por lead, en vez de 3 euros, lo logramos bajar a 1.62. Esto nos permitió que en vez de invertir los 6.000 euros que nos recomendaba la calculadora, pudiésemos hacerlo con 3.100. Con 3.100 euros. Y dirás, joder, pero es que yo no tengo 3.100 euros para empezar. Da igual. El primer lanzamiento lo hicimos con 967 y facturamos 10.000. Y de esos 10.000 que sacas, ahí si inviertes una parte y vuelves a hacer otro lanzamiento. Es interés compuesto. Tienes por ahí, de hecho, el... el el vídeo donde te lo explico. Esta es la forma de crear tu negocio. Oye, es que no tengo 3.000 euros para invertir. Es que yo tampoco los tenía cuando empecé. Es que yo empecé con 10, con 20, con 30. Y a medida que vas generando, vas invirtiendo interés compuesto. David empezó con 997. No tenía ni producto creado. Facturó 10.000. Cuando factura 10.000 dice, vale, ahora ya tengo más presupuesto. De estos 10.000 voy a coger una parte, en este caso cogido 3.000, y voy a volver a invertir. Y he facturado 48.780 en el próximo lanzamiento, de esos 50.000, cogerá otra parte, 10.000. Y ya, de esos 10.000, facturará X. Y de esos X, interés compuesto. Es así como te autofinancias tu, tu, tu negocio online. No tienes que pedir un préstamo, no tienes que pedir dinero prestado. Si es que es el propio negocio lo que te va constantemente a generar ese interés compuesto. Y esto es mucho más rentable que cualquier banco. Mucho más rentable. Porque no tienes que pagar unos intereses Eres tú quien se va autofinanciando A través de los lanzamientos Así que sigo con las métricas Ventas, eh, vale Asistieron 492 personas al taller Ahora te enseñaré exactamente Cómo estructuramos el taller, etcétera Por qué se hace un taller eh, Por qué todo esto Pero es muy bonito porque Yo lo veo como que sirves a las personas Antes de venderles, es decir les demuestras si tú eres o no eres la persona adecuada para ayudarles, ¿vale? Entonces, 492 personas asistieron y después 300 personas reprodujeron el replay y vieron más del 50%. Eso es un dato súper importante porque significa que es que lo hilamos al detalle en la agencia. Es brutal porque analizamos muy bien el avatar, sabemos exactamente cuáles son sus puntos de dolor, sus sueños, qué es lo que le afecta. Entonces, esto pues, nos permitió que... Al final, hasta la parte de la venta, incluso cuando se vendía en el taller en vivo, se quedaron las 480 personas, bajaron a 400, 480. Incluso vendiendo, que normalmente en esta época, o en, esta, en este periodo cuando empiezas a vender, pues todo baja drásticamente, ¿no? Y se quedan al 50%, es decir, la mitad de los que empezaron. En este caso, 480 personas estaban atentas a la venta porque querían entrar ahí. Porque habíamos diseñado tan bien la estructura, tan bien la oferta, que era algo irresistible. Se produjeron 32 ventas del producto principal de 1.497 euros. Se produjeron 6 ventas del upsell, de, del, del bump, de, de, de esa cosita de... Oye, ya que vas a acceder al máster, ¿te interesaría esto por 47 euros? 6 ventas. Que es simplemente poner un botón y ya está. Y del downsell de personas que no pudieron comprar el producto principal, se produjeron 2 ventas de 297 euros. Y ahora vamos aquí a las tasas realmente importantes, ¿vale? Tasa de conversión de tu página de registro, 85%, esto es una animalada. Es decir, de cada 10 personas que visitaban la landing page, 8,5 personas se registraban. ¿Cómo hemos conseguido esto? Porque sabíamos el avatar exactamente al que íbamos y cuál, qué era lo que necesitaba. Entonces, cuando existe esa coherencia, cuando, joder, le estás hablando a él, que es al final lo que nos pasaba, ¿no? Nos decía a la gente, joder, es que desde el primer correo que recibí, desde el primer directo, desde sentía que me hablabais a mí. Sentía que era yo la persona. Entonces, cuando consigues eso, el, el sentía que era yo, puedes lograr estas tasas de registro, 85,5%. Tasa de asistentes, es decir, de los 2.000 y pico registrados, ¿cuántos accedieron? Pues 492, que supone el 23,64%. Normalmente en lanzamientos habituales Un 15, entre, sí, un 15 Entre un 15 y un 18% en este caso Un 23,64 ¿Cómo lo conseguimos? Te lo explicaré Al final De este vídeo ¿Vale? Porque es una técnica muy potente Que nunca antes la había utilizado Y que en este lanzamiento la hemos hecho Y eh, Bueno, la voy a dejar por aquí Así anotada para que te acuerdes Y yo también me acuerdo, ¿vale? esta Te, la, te lo explicaré al final del vídeo Así consigo que te quedes hasta el final. Tasa de conversión total eh, de ventas del producto principal, es decir, de alguien que no nos conocía, a, que alguien pagaba 1.497 por el producto de David, era de 1,54%. Es decir, de cada 100 personas que se registraban, 1,54 terminaba comprando, ¿vale? Eso nos suponía que por cada lead, por cada cliente potencial que a nosotros nos salía, y te lo voy a enseñar aquí, por 1,62, es decir, pagábamos 1,62 por atraer un cliente potencial, nosotros ganábamos 23 euros. Cuando tienes esto, se convierte en una página en una máquina de hacer dinero. Si yo estoy invirtiendo 1,62 y estoy sacando 23 euros, es una máquina de hacer dinero. Y esto solo se consigue, o por lo menos... Yo solo lo he visto a través de los lanzamientos. Facturar en cuatro días casi 50.000 euros, muy pocos negocios, consiguen esto. Después se agendaron llamadas, 99 llamadas, y se cerraron la mitad, lo que supo, bueno, casi la mitad, lo que supone un 40,40%. ,40